Jiménez. Gracias, presidente. Señorías, permítanme que empiece haciendo mención a una noticia que acabamos de saber de, este, de esta misma mañana. Lescos Valencianes han aprobado una declaración institucional ante la marginación de los y las valencianas en los presupuestos generales del Estado de 2017. Y es que la comunidad valenciana está a la cola de España en inversiones. Es la autonomía con menos inversión per, per cápita y las inversiones se reducen para 2017 en un 30% respecto al año pasado. Una verdadera mala noticia para los y las valencianas. Y ahora ya paso a, a tratar de la de la moción. Hablar de la autopista AP7, conocida también como Autopista del Mediterráneo, es hablar de un peaje histórico, una concesión que lleva rascándonos el bolsillo a los valencianos y a las valencianas durante casi medio siglo. Pero es también hablar de una reivindicación histórica, la de su liberalización, que desde hace años reclaman numerosos colectivos ciudadanos y políticos. Entre 1971 y 1972 el régimen de la dictadura concedió la concesión por un plazo de 27 años, pero el contrato aún continúa y seguirá vigente hasta 2019 gracias a tres prórrogas que la empresa pactó sucesivamente con gobiernos de la UCD, del PSOE y del PP. De esta manera, lo que inicialmente se pensó para 27 años acabará durando 48. Señorías, los valencianos y valencianas venimos soportando que la vertebración de nuestra comunidad por carretera se haya realizado poniendo como eje principal una infraestructura de gestión privada y venimos soportando, además, que las sucesivas prórrogas vinieran acompañadas muchas veces de incrementos en los precios para los usuarios y de pérdidas en la calidad del servicio. Las personas, usuarias de la autopista del Mediterráneo nos vemos obligadas a pagar peajes y tenemos un porcentaje de carreteras de pago muy por encima de la media estatal. La única vía gratuita entre el Sur de Cataluña y el Maestrat, así como entre ciudades tan importantes como Alicante y Benidorm, es la Nacional 340, una vía desfasada, antigua, de dos direcciones y un único carril por sentido que además atraviesa por el interior varias poblaciones, con tramos de alta siniestralidad y elevado volumen de tránsito, una media de 25.000 vehículos por día. Porque, Señorías, no se trata únicamente del precio que pagamos en metálico, sino también del coste en vidas humanas. El pago de peajes abusivos es un factor disuasorio que hace que los usuarios acaben decidiendo para desplazarse la opción más barata, y estas decisiones demasiadas veces pueden implicar accidentes y víctimas. Las Administraciones públicas deben garantizar soluciones viarias seguras y eficientes y, en vez de esto, la concesión de la AP7, se que debió terminar en 1998, se prorrogó. La infraestructura está más que amortizada y por eso debe pasar al servicio público viario sin que los ciudadanos y ciudadanas tengamos que seguir pagando para transitar por ella. No olvidemos que hablamos de un servicio público para satisfacer un derecho de la ciudadanía, pero es que hay más. Ahora resulta que el Estado, o sea, nosotros, vamos a tener que pagar 1.494 millones a la concesionaria de autopistas Albertis para compensarla por la caída del tráfico en la AP7 durante la crisis, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acabamos de conocer recientemente. En el convenio que se firmó en su día, en 2006, con la empresa concesionaria por el Gobierno socialista, constaba que si caía el tráfico, Albertis tenía derecho incondicional de cobro. O sea, cuando una autopista de peaje tiene beneficios, estos van para la empresa, pero cuando tienen pérdidas las pagamos todos los españoles. Privatizar las ganancias, pero socializar las pérdidas, un modelo que conocemos bien, un modelo que no apuesta por el desarrollo territorial. Todas estas circunstancias nos llevan a apoyar la moción de compromiso para que la AP7 pase a ser de titularidad pública y gratuita. Agradecemos además la aceptación de nuestras enmiendas. Se trata de una autopista más que amortizada, cuya liberalización es demandada desde hace lustros. Además, las alternativas gratuitas acumulan mucha congestión y siniestralidad. El paso de la AP-7 al servicio público viario sin contraprestación económica alguna para los usuarios es garantizar el cumplimiento de un derecho básico y es la mejor opción para la ciudadanía y para el territorio. Muchas gracias.